7 rencontre de cinéma espagnol de Marseille, donc Cine Horizontes. Nous avons, alors, je ne vais pas m'azarder à prononcer le 23 en espagnol. 23 disparos, donc il s'agit de disparu, mais... À non. 23, disparos, ça veut dire quoi coup de, coup de feu. Ah, c'est coup de feu disparos Ah voilà, j'améliore mon espagnol, j'espère. <rire> non, parce que ça aurait pu être disparu euh, à l'envers, quand on voit le film, je le dis lui, que ça aurait pu être disparu à l'envers, parce que justement, euh, on cherche... Desaparecido, qui non Qui a dit ça que era de, de, Desaparecido, parce que la película, da, a lo mejor d'entendre que puede también ser être desaparecido en vez de disparo para alguien que no sabe lo que es disparos. Claro, sí, claro. ¿Qué te parece? Jorge, si lo usas, Laplace. ¿Us sabéis franceses? Creo Supongo que sí, que tiene que venir de, de aquí. Es decir, de este, este apellido es de mi abuela y creo que el abuelo de mi abuela, la francés. ¿Y Jorge, güey? es sea, <risa> no de familia, sino de San... Grand-mère et son grand-père pensent qu que, oui, que c'était des Français. Sûrement quand Napoléon était là. Quand José Bonaparte, de hecho. Pepe de l'époque où Napoléon était en Espagne, ça doit Parce qu'ils n'ont jamais sorti de, de Cadix, ils pensent que c'est les... que les Français étaient en Espagne. Alors, vous êtes le réalisateur de ce film, et en même temps, c'est un film qui a obtenu déjà plusieurs prix dans, dans, dans plusieurs festivals. Qui est sorti à la télévision espagnole. Alors, vous n'êtes vous pas seul, vous allez nous présenter ce monsieur qui est venu par surprise avec vous. Et moi, j'ai okay. une amende. Parce que je n'ai pas coupé vos portables. Il a présenté, il a dit qui nest pas, a eu varios premios et tout, et qui maintenant te pide que le présente à la personne qui est à contigo. Ah, vale. Okay. Pues conmigo está el absoluto protagonista de, de, de esta película, que es Juan Antonio Donnell, el investigador que, que hizo posible pues toda la información y todo el relato que se da en Beligre Fijaros. A su parte, es el primer rol del filme. Es la, film. la persona uh, que ha hecho toda la entidad, que ha hecho posible el filme, que ha hecho todo lo que hemos visto sea se Voilà, alors c'est le premier rôle de film, mais qui est un rôle qui est, qui est vrai. C'est-à-dire que c'est le vrai personnage du film qui a connu cette époque-là, qui a mené l'enquête justement suite à, à, alors, au meurtre, on peut dire, de, de Manuel José Garcia Caparros. Voilà. C'est le c'est le protagoniste de la película, mais qui en partie est également biográfico, parce que c'est lui qui l'a fait con que hizo la... toda la investigación. No exactamente. La investigación se hizo de un modo coral por toda la comisaría de policía. Pero en realidad la investigación tenían que haberla e incentivado los jueces. El juez que investiga el caso. Y el juez nunca hizo, dio ese paso para nombrar a unos investigadores concretos. Il a fait quelque comme très choral, comme très général. En fait, c'est lui, et, euh, avec tout les, le reste de, de la brigade, qui a, qui a fait l'enquête. Parce que les juges, il n'a jamais euh, donné l'ordre de faire l'enquête. Il a fait ça en général, mais il n'a jamais nommé quelqu'un pour faire l'enquête. En fait, c'est toute la brigade qui a pris en charge. Euh, parce que les juges c'est des de travail. Alors, ce qu'il faut dire aux spectateurs, c'est que justement cette enquête, c'est sur ce jeune homme de 18 ans qui a été donc, assassiné dans une manifestation euh, et qui justement, qui n'est pas résolu depuis 40 ans. Et dans le film, on voit la famille qui euh, est toujours en train de chercher. Donc, vous, vous avez cherché depuis ce temps-là. Cuando un que de la película, quise que la familia, 40 años después sigue buscando, que si vosotros también ¿O si si para para para ¿Cómo pues, os hemos sí, buscado? Si habéis seguido la... Sé que la familia está buscando una respuesta. Que si vosotros habéis buscado también una respuesta, os habéis limitado a contar la historia. Nosotros, en este caso yo, tenía documentación porque ese día, en otro lugar diferente a donde muere, ese día yo estaba de servicio en el Palacio de la Diputación. Alors, euh, c'est lui qui est il est il est intéressé à visiter ce jour-là. Là, c'est un autre un endroit un peu donc il reste à l'information à dire. Entonces yo tuve la idea muy muy muy firme de que tendría que preocuparme de investigar qué había pasado en ese otro lugar cuando descubrí que tenía que pasar filtros políticos y filtros judiciales para investigar Il a le faire de manière quasi clandestine. Et quand il commence l'investigation, il découvre qu'il doit passer plein de filtres politiques et judiciaires pour pouvoir mener l'investigation. Et, et donc il y a presque de la clandestinité qui doit poursuivre son enquête. Durant 40 ans. Pendant les 40 ans qu'il s'est Alors vous, Jorge, puisque vous êtes plus jeune, euh, vous deviez être petit à l'époque, ou peut-être pas né, eras muy joven en la época, o no, ¿o no habías nacido? No, yo en la época no era nada. <risa> <risa> yo en la época no, era, no, no, no estaba ni pensado. Vamos. <risa> de pan con ne. ¿Qué es que ha hecho que, alors, vous habéis dicho al espectador, que c'était un film de commande de la televisión española? ¿sí, ça ah, es eso? Dice que tú has dicho en el coloquio que era una, un encargo de la televisión. ¿Cuáles han sido le cahier des charges justement pour faire ce film de la part de la télévision. Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour se racheter qu'ils vous ont fait faire là Parce qu'ils avaient peut-être des liens avec avant la transition. Quelle hoja de route de ruta, te que... la télévision Et si elle était en partie pour para... blanquer un peu l'image, parce qu'ils étaient impliqués con, con le régime. No, no, o sea, el, encar el, encargo, de, el encargo de la televisión, eh, te lo cuento a ti mejor, o sea, te se lo hablo aquí, para él cámara, como lo necesitas a ti. Vale, el encargo de la televisión en realidad era hacer un, o sea, un retrato, o una, una conmemoración del 40 aniversario de la, de la muerte de este chico y en un principio la petición iba más desde el punto de vista del de héroe, de la autonomía, del que facilitó la autonomía, Propuesta, mi contrapropuesta era hacer una investigación policial, un thriller, intentar llegar, digamos, hasta el arma. Y en ese camino, en ese camino hacer ese retrato sobre la transición. En ningún momento, en ningún momento, digamos, la televisión quería o me pidió hacer algo sobre la transición. No, la televisión, todo lo que quería hacer, una especie de homenaje a esa persona. la historia. Lui, en contra de la propuesta la se hace la misma cosa, pero de formación de una investigación policial. Y es sobre ese camino, al contar lo que se pasó y esta investigación policial, que cuenta la transición. Pero en ningún caso, la televisión le ha demandado eso, él ha podido hacer algo sobre la transición. ¿Puedo añadir algo? Como yo sí había nacido, puedo decir que la televisión que, nos encar que le encarga a él y a mí, este documental, no existía en el año 77, no existía. Sí, claro. si no, existía bueno, no existía la La televisión no podía la comandar de ser atrapada claro. porque él tenía de bien, porque él tenía la televisión, no puede podía hablar. En 77, esta televisión no existe porque es una televisión autonómica. Claro. Es televisión de, la, de una región y la región se vino poco más tarde. Entonces, por, televisión. por lo tanto, no podían intentar lavar una posible complicidad ni no, nada para Era eso. más esa figura del héroe y del mártir de la autonomía que era Caparrós. Bueno, pas pour la image, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la autonomía se Y dicho esto, es verdad que la televisión nos permitió 100% hacer esta historia. Que eso es importante decirlo. Es decir, que, no... que en Canal Sur en ese sentido ha habido libertad absoluta para poder hacer una historia crítica y una historia como la que hemos visto. Y Canal Sur, es la televisión, y les han dejado cartas blancas. En ningún momento les han dicho que no es como eso. han podido hacer, lo que han Absoluta libertad. Total, uh, liber. Total libertad. Liber, sí. mm. 95% de libertad. <risa> es muchísimo. Es mucho. Entonces, justamente, beaucoup, en el film, hay eh, el... eh, una radio qui suit qui les, qui Donc, eh, -ce que sigue los eventos y les comenta en directo. ¿Entonces, ¿es que ha sido represo o son los registros originales, como las imágenes, que son eh... originales si, el, el sonido de la radio que se oye es... ¿El verdadero o es una ficción que habéis hecho para la película? No, no, el sonido de la radio es el verdadero de aquel día. De hecho, la misma persona, se ven rótulos, que narra desde la radio es el que nos está narrando desde la azotea, que es Rafael Rodríguez. No, es vrai. Y, uh, qui qui, qui de, de, de, de la, mm -hmm. la, la persona que habla, que raconte, es la misma persona que nos entiende la radio. Mm -hmm. No me habría reprisas, el son. No, no, Entre la mucha documentación, yo aporté también grabaciones de la radio, que no sé si alguna se ha puesto. Y, y Rafael Rodríguez también. Todo es importante que lo sepan ustedes: todo es verdad. No hay ficción, salvo la opinión y la verdad particular de cada persona. Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez es la persona que habla, ¿no? El, sí, el primero sí, que está. Rafael Rodríguez... Bueno, después de... Es que no lo visto. la no Es que no ah. lo visto. Dile el, el, el periodista el que periodista. está en la azotea, el que que no lo había que que no Es que no que no lo la Es que que en que que que y que para. Sí, en ese sentido la idea era hacer. O sea, escuchar a todo el mundo, hacer un ejercicio de, de que todo el mundo pueda tener su palabra y que el espectador sea lo suficientemente inteligente como para, para completar el discurso. Y que si te dones de palabra a todo el mundo y que esto el espectador que se fas liderar por él. Eso hace inteligencia por su enfermedad. Podenar al espectador. ¿Dónde le puede jugar al espectador? En todo caso, sabemos que hay secretos, secretos del Estado, y en el mismo tiempo, no es un caso isolado. Hay muchos casos, hay muchos en, en España, y en a dans le monde entier aussi. Claro, creo que hay muchos en todo el mundo. Sé que es un secreto de Estado, que no es el único que hay en España, pero tampoco es el único que hay en el mundo. Claro, creo que por eso precisamente, esta película puede estar aquí, en Francia, o podría estar en otros en otros lugares, porque creo que ese es el elemento de conexión, saber que nuestros gobiernos hay ciertas historias que deciden guardarla y, y, que, y que hay que rescatarla, muchas veces. Que, bueno, pero, que, que sí. oui, Que, sí, que es por eso que ese filme puede ser aquí o ayer, porque se pasa en todos los países que hay secretos, es por eso que pasa muy bien en todo que es importante que el bien lo haga. Hasta ahora, con internet, podemos descubrir, tal vez, cosas más fácilmente. Con internet, ahora a lo mejor, más fácil de de compartirse, sí, también, de compartirlo y más fácil de manipular, sí. también. Es más sencillo, ¿sí? Sí, es más fácil de manipular. No, yo quería precisar que ni siquiera es secreto de Estado. No, es un régimen interno del Congreso que le permite una fecha más amplia que el propio secreto de Estado, que son 20 años. Sí, exacto. Es más largo, sí. Hecho, es no es un secreto de Estado, porque un secreto de Estado es una límite de 20 años. Y en realidad es... es la, el secreto de Estado, 20 años. Y secreto del Congreso, no está muy claro. 50. ¿Por qué lo hacía 50? Es de la chambre de diputados. Entonces fait. mm -hmm. la date se puede pasar a 50, o sea, es muy limitado. Entonces, no es un secreto. Sí. Son cincu, 50 años. Eh, de... Es 50 años, no es 25 años. C'est como on avait dicho, on descubrira Kennedy, qui ha asesinado Kennedy, qui ha sido una conspiración, hace euh, 50 ans, Marilyn Monroe, pareil, donc, euh, voilà, en 50 ans, c'est vrai, au niveau internacional. A propósito de esto, voy a decir algo que creo que no se dice en el documental, porque no hay ocasión, y es tan simple como que yo tuve que declarar ante la Comisión. Y no me preguntaron nunca los políticos que me citaron por el nombre del autor del disparo. Solo se preocupaban de saber qué autoridad política había dado la supuesta orden de usar las armas. Él estaba obligado de declarar en la Comisión, en persona, y en ningún momento en la Comisión le demandé quién había tirado. La única cosa que quería saber era quién había dado el orden de poder llevar a los armófiles. Para darse golpes políticos entre las diferentes facciones políticas del momento. Es decir, la verdad penal policial está en el sumario. Yo lo siento por la familia, pero cuando se desclasifiquen esos documentos del Congreso, me temo, y quiero equivocarme, que no se va a saber mucho más del de asunto de la investigación, porque era una razón política. ahí lo lleva, para traducir. Bueno, tú le, das, tú le das la versión. Es muy simple, no se busca al autor, se busca un responsable político. En realidad, on ne chercher a quien es atirar, y se busca de responsables políticos para poder se tapar los unos contra los otros. Et que euh, la vérité. Euh, de, il est dans les dossiers. Mais qu'il a la conviction que même dans 50 ans, quand ça va sortir, il, il est appelé par, par, par la famille, mais qu'il pense que la vérité, ça ne sera jamais. Alors, votre film, Jorge, c'est un film de cinéma, on peut le dire. C'est vrai qu'il a été fait pour la télévision, mais en même temps, vous avez une mise en scène de cinéma. Aunque sea para la televisión, la, toda la escenografía es de cine. Ha fallu aussi que vos mettiez en escena a ciertos protagonistas, porque vos juegas con el ralenti, vos juegas con toda la técnica. Que juegas con la cámara lenta, con tal, que es más de cine que de televisión. Sí. La apuesta era aprovechar, yo, eso, yo he trabajado como 15 años como guionista y esta, era, esta es la primera película como director, entonces quería aprovechar esta oportunidad en televisión para poder hacer lo que ha pasado luego que, que fuera festivales, entonces sí que hice una narración más cinematográfica. Yo trabajé Cansan como escenarista, ese es su primer film, y, y quería profiter de esta ocasión de, de poder hacer un film, poder de forma... Narratif euh, plus euh, de cinéma pour pouvoir aller dans les festivals et pouvoir les montrer parce que sinon ça aurait passé la télé et ça serait là. Okay. De toute manière, les frontières entre télé et film, je crois que c'est plus diffusé. Mais je pense que les frontières entre les, les, mises en, les mises en scène entre la télé et le cinéma, chaque fois, sont plus euh... Netflix, HBO, et vous, en même temps, on a l'impression d'assister à un thriller et que vous avez un personnage principal. Puede hacer comedia. Sí, sí. yo puedo hacer comedia? No, Dice que, que, que al mismo tiempo que es una, una historia verdadera, un, que parece que está contando una, una película policiaca con un muy buen actor. Sí. En un primer. En un primer... Sí, sí. No, no me reconozco como primer actor. Sí, creo que me ayuda mucho la confianza que me dio Jorge y. Algo importante, yo estaba narrando lo que había vivido. No tenía que fingir nada. No, él no es un actor, pero él ha conseguido hacer eso gracias a la confianza que Jorge le ha dado. Y sobre todo, que... y... él es que le contó lo no que había vivido. No necesitaba jugar, porque él es que le contó lo que había vivido. Mi trabajo era preguntar a los malos. Y ahora solo le preguntaba a los buenos porque el que el único malo estaba muerto. Su trabajo era de hacer hablar a los malos. De hacer hablar a los malos. Pero en esta Y les los malos. Er, mm. Ahora, yo le digo siempre que en realidad él ha perdido dinero con esto de la policía. Porque en realidad por el físico y demás él podía haber sido... Jim Hackman, español, perfectamente. Me oh, quiere no. mucho, pero sabe que yo que le pero correspondo. Pero perdió, pero perdió pasta con la policía. No, Jorge de Black, le pide un blague, le dice que él pensa que ha perdido perdu de l'argent porque él aurait pu también trabajar en el film, eh, en el cinema. Oye, otro policía. Pero hay muchos que se han reciclado, en Lua, en Francia. Sí, ¿no? sí. peluca, ¿no? sí, botox. Sí. Sí. Y empiezo, empiezo. Moi j'avais une, une question justement à vous poser aussi, pour, parce que vous nous avez dit qu'au départ vous ne vouliez écrire justement un livre sur toute cette enquête, et c'est la rencontre justement qui a permis de, de faire un film. Alors est-ce que vous êtes maintenant euh, satisfait justement du résultat, et est-ce que vous, finalement l'image c'est mieux que l'écrit Qu'est-ce que, qu que pour vous est, est plus représentatif mm -hmm. Y que gracias al encuentro con Jorge ha has podido contarlo. contarlo. ¿Es que está satisfecho del resultado? Sí, satisfecho y orgulloso, porque para mí esto es como una catarsis, una asignatura pendiente que tenía frente a muchas leyendas urbanas que decían otra cosa. Y no somos satisfechos y fiar de l'avoir réussi, parce que pour lui c'est comme la... En, en français c'est la iguale qu'à Tarsis. La satisfaction Oui, une satisfaction personnelle, mm. euh, il est arrivé à la fin de ce qu'il voulait faire.